Hola amigos de Kidsbook, yo soy Fito y en esta ocasión les traigo el top de juegos que podría quitar el reinado del Battle Royale, que es... Como ya saben, el juego Fortnite es el juego de excelencia de cualquier gamer que le guste el Battle Royale. Sin embargo, hay algunos juegos que prometen quitarle su reinado. Empezamos con Fear the Wolves, centrado después del desastre que hubo en Chernobyl. Juegas como uno de los supervivientes donde te encamines y te abres paso para ser de los únicos supervivientes que va a recoger el helicóptero. Ya que aquí la temática es de que pasa el helicóptero y nada más puede recoger a un superviviente. Aparte de todos los jugadores con los que tendrás que enfrentarte, también tienes el peligro de la naturaleza. Como su nombre dice, los lobos también te pueden matar. Ahora, si eres más fan, de las peleas cuerpo a cuerpo, el siguiente paddle royal es para ti, se llama Eagles, aquí la temática está situado en una ciudad que poco a poco se va inundando el ganador tiene que escalar una torre y quedarse a salvo del lado, no obstante tienes dos peligros de que algunos compañeros te vayan a atacar, donde tienes la posibilidad de esquivar y atacarlo Por último tenemos a Fractured Lands, en este juego no solamente es el hecho de sobrevivir sino cuidar de tu automóvil, se te entrega un automóvil cada que empiezas una partida en la cual tú debes de buscar tanto armas como gasolina para seguir sobreviviendo y dejar tu huella en esta tierra. Así que Dino, si crees que alguno de estos juegos tenga la posibilidad de estronar a Fortnite, escríbelo en los comentarios, no te olvides darle un like. Síguenos en nuestras otras redes para más contenido como este. Yo soy Fito y les deseo buena suerte y buenos juegos.